qué tal a todos cómo están reciban un cordial saludo y sean todos bienvenidos a mi canal de español magical spanish the easiest and funniest way to learn spanish muy bien hoy continuamos eh, con esta serie de videos relacionadas con el tema del subjuntivo y que corresponden a un nivel de español avanzado muy bien en esta oportunidad tenemos la clase número 8 y Vamos a empezar con el segundo capítulo relacionado con los usos del subjuntivo en español. Eh, quiero recordar que al principio de esta serie, cuando empezamos a estudiar el tema de, del subjuntivo, dijimos que lo íbamos a dividir entre grupos. Bueno, este, eh, esta clase, la número 8, corresponde al capítulo número 2 que vamos a estar hablando un poco más acerca de algunos casos específicos para el uso del subjuntivo en nuestro idioma muy bien así que comenzamos eh, dentro de la información que es muy relevante que es muy importante tener en cuenta siempre hemos dicho que cuando eh, vamos a hablar del subjuntivo bueno vamos a tener una cláusula principal que tiene un verbo o una expresión que manifiesta bien sea un deseo o una preferencia estas aparecen como en cierta forma como equivalentes una emoción, una negación, una duda una posibilidad o una necesidad más una cláusula subordinada en la cual el verbo de esa de dicha cláusula va a estar casi siempre en el modo subjuntivo así que esto pienso que es eh, de la información más importante o más relevante del tema del subjuntivo para tener en cuenta muy bien, así que vamos a empezar con eh, esta, esta segunda parte de este tema y comenzamos con el uso del presente del subjuntivo con las cláusulas sustantivas, noun clauses donde vamos a eh, dedicarnos un poco a los verbos y expresiones de emoción, deseo y preferencia es importante que tengamos en cuenta que son o vamos a estar hablando acerca de los verbos de emoción, deseo y preferencia que exigen el subjuntivo en las cláusulas subordinadas nominales o noun clauses. Tenemos eh, en el caso de las cláusulas sustantivas de emoción, de deseo y preferencia. Vamos a estar hablando solamente de eh, estos, estos tres tipos de verbos. Una vez más, de emoción, de deseo y de preferencia. Muy bien. Veamos algunos verbos y expresiones de deseo y eh, pienso que esta parte de la clase responde a la pregunta que muchas personas me hacen, ¿cuáles son esas expresiones que me van a indicar que tengo que usar el subjuntivo? Bueno, vamos a empezar a hablar de, de algunos verbos que en este caso son de deseo que me indican que necesito el subjuntivo. Entonces, tenemos los verbos en infinitivo aconsejar, decir, desear, obviamente los vamos a emplear eh, en su forma conjugada dependiendo del pronombre personal eh, que, que está dentro, dentro de la oración entonces, entonces va, vamos a decir aconsejar que entonces yo aconsejo que, tú aconsejas que él aconseja que, en ese sentido digo que el verbo se debe conjugar decir que, desear que insistir que pedir que preferir que permitir que querer que y vemos que siempre tenemos el que para eh, digamos conectar la cláusula subordinada también tengo sugerir que advertir que exigir que recomendar que es necesario que es urgente que es preciso que es importante que y es mejor que. Una vez más, que son algunos verbos y expresiones de deseo. Veamos algunos ejemplos. En estas oraciones que expresan deseo. La maestra quiere que yo. Y luego tenemos el verbo poner mis útiles escolares en mi casillero. Bueno, esa oración nos va a quedar. La maestra quiere que yo ponga mis útiles escolares en mi casillero. Quiere que. La maestra quiere que, aquí está eh, ese verbo que expresa deseo, querer que, pero está conjugado. La maestra quiere que yo ponga mis útiles escolares en mi casillero. Bueno, el segundo ejemplo me dice, mi mamá siempre me dice que manejar con mucha precaución. Es muy importante manejar con mucha precaución o con mucho cuidado. Bueno, esta nos va a quedar, mi mamá siempre me dice que maneje con mucha precaución mi mamá siempre me dice que maneje con mucha precaución vamos al número 3 yo tengo es importante que es importante que todos los estudiantes ir a la obra de teatro vamos a conjugar este verbo ir en su forma del subjuntivo y nos va a quedar como vayan por lo tanto vamos a decir es importante que todos los estudiantes vayan a ver la obra de teatro. Recuerden que ese es un verbo irregular de los que estudiamos en la clase anterior con los verbos del subjetivo que tienen una forma irregular. Bueno, número cuatro. Tenemos una pregunta. ¿Por qué tu hermana te exige que le hacer sus tareas o sus deberes escolares? Bueno, esta nos va a quedar como ¿por qué tu hermana te exige que le hagas? sus tareas o sus deberes escolares también es uno de los verbos irregulares en eh, el subjuntivo. 5. Nosotros preferimos que ustedes nos el verbo va a ser decir qué fue lo que pasó o qué fue lo que exactamente pasó. Bueno, vamos a decir, nosotros preferible preferimos que ustedes nos digan qué fue lo que exactamente pasó entonces recordamos que estas expresiones que están les, les puse un, una sombra amarilla muy tenue tenue muy suave que me van a indicar que son oraciones o verbos que expresan un deseo y por lo tanto vamos a usar el subjuntivo con estos verbos o expresiones Bueno, número 6 yo tengo Diego me sugiere que viajar a Egipto porque es un excelente eh, destino turístico una vez más quiero recordarles que si desean, pueden hacer la pausa en el video, pueden tomar el tiempo y pueden conjugar ustedes el verbo y luego pueden comparar la respuesta de ustedes con la mía. Para esta oración número 6 vamos a decir, Diego me sugiere que viaje a Egipto porque es un excelente destino turístico hoy. Voy a decir, Diego me sugiere a mí, por supuesto, me sugiere que yo viaje, puedo decir también, Diego me sugiere que yo viaje o Diego me sugiere que viaje a Egipto. Muy bien. Número 7. Yo prefiero que. Esa es claramente una expresión de deseo. Yo prefiero que tú venir a mi casa el sábado por la noche. Entonces vamos a decir. Yo prefiero que tú vengas a mi casa el sábado por la noche. Yo prefiero que tú vengas. El verbo venir. Que tú vengas. Número 8. Vamos a decir, los meteorólogos insisten que nosotros usar ropa para clima frío en esta semana que empieza. Bueno, en ese momento uh, hace mucho frío y es importante estar abrigado. Vamos a decir entonces, los meteorólogos insisten que nosotros usemos ropa para clima frío en esta semana que empieza. Aquí vemos claramente que nosotros usemos en el subjuntivo eh, número 9 todos los médicos nos sugieren que no fumar porque es muy perjudicial para la salud decimos todos los médicos nos nos sugieren que no que no fumemos y esta es una oración bueno dentro del deseo pero también es una oración negativa decimos todos los médicos nos sugieren que no fumemos porque es muy perjudicial para la salud. También eh, vale la pena recordar que en ese momento de la clase tenemos que tener en cuenta todos estos casos específicos que hemos, que hemos visto de los verbos irregulares, los verbos que tienen alguna conjugación especial o que tienen, digamos, eh, algo muy particular. Todos esos verbos que hemos estudiado anteriormente, en ese momento los vamos a estar eh, manejando correctamente de una forma eh, seguro de, de lo que estamos empleando. Va, vamos al número 10. Es mejor que nosotros comprar muchos alimentos antes de que empiece a nevar en esta oración vamos a decir es mejor que nosotros compremos muchos alimentos antes de que empiece a nevar bueno ahí tenemos estas oraciones continuamos con el número 11 es necesario que yo limpiar mi apartamento es necesario una vez más son eh, expresiones digamos de deseo, están categorizadas dentro del deseo es necesario que yo limpie mi apartamento es necesario que yo limpie mi apartamento vamos al número 12 es importante que tú ayudar a tus padres con tus gastos de la universidad y nos va a quedar es importante que tú ayudes a tus padres con los gastos de la universidad 13. Ella me sugiere que yo me poner el traje azul con la corbata roja. Poner es uno de los verbos irregulares y nos va a quedar. Ella me sugiere que yo me ponga el traje azul con corbata roja. Que yo me ponga. Muy bien. 14. Es preciso que nosotros estudiar menos y nos divirtamos un poco más nos va a quedar como es preciso que nosotros estudiemos menos y nos divirtamos un poco más 15 yo prefiero que tú recoger a los niños en la escuela porque no tengo mucho tiempo yo prefiero que también es un deseo yo prefiero que tú recojas a los niños en la escuela porque no tengo mucho tiempo y vemos el cambio de la g a la j que tú recojas a los niños en la escuela porque no tengo mucho tiempo bueno ahora vamos a hablar de, de segundo uh, la segunda clase de verbos que eh, o expresiones que tienen que ver con la emoción bueno entonces ahorita nos vamos a estar dedicando a la emoción el caso de alegrarse de que encantar que esperar que gustar que ojalá que qué lástima que o es lástima que sentir que sorprender que y temer que o tener miedo más que una vez más, vamos a ver algunas oraciones o verbos o esas expresiones que expresan una emoción. Muy bien, el ejercicio nos dice completa las siguientes oraciones conjugando el verbo en paréntesis en el presente del modo subjuntivo. La número uno nos dice nos alegramos de que es una expresión que está manifestando una emoción. Entonces nos alegramos mucho de que tu hermano estar mucho mejor ahora y vamos a decir nos alegramos mucho de que tu hermano esté mucho mejor ahora es, es una el verbo estar en es su modo subjuntivo dos ellos se sorprenden que tú no saber hablar español cuando tus padres son colombianos bueno el verbo saber es uno de los verbos que digamos nos exige un poco más eh, eh, a veces eh, los estudiantes dicen es un verbo muy difícil es un verbo que, que hay que memorizarlo porque se usa mucho es de bastante tiene un uso muy frecuente en su modo subjuntivo así que hay que manejarlo correctamente y vamos a decir ellos nos sorprenden que tú no sepas hablar español cuando tus padres son colombianos Así que ahí está el verbo saber en eh, su forma subjuntiva que está, que es un verbo irregular. 3. Qué lástima, son emociones. Qué lástima que ustedes no poder comprar esta casa porque está a muy buen precio. Bueno, la oración correcta nos va a quedar, qué lástima que ustedes no puedan comprar esta casa porque está a muy buen precio el verbo poder va a tener el dictongo de UE que ustedes no puedan comprar esta casa porque está a muy buen precio vamos con el número 4 ellos esperan que nosotros tener un excelente y feliz viaje a Europa ellos esperan que nosotros tengamos un excelente viaje a Europa muy bien número 5 tengo miedo de que aquí so, estoy es una emoción tengo miedo de que mi padre ir a llegar tarde bueno vamos a decir tengo miedo de que mi padre vaya a llegar tarde tengo miedo de que mi padre vaya a llegar tarde muy bien número 6 eh, tengo aquí me alegro de que tú una vez más tengo el verbo poder invitar a otros estudiantes a la conferencia sobre nutrición, me alegro de que tú puedas invitar a otros estudiantes a la conferencia sobre nutrición, muy bien número 7 María Laura teme que yo no tener suficiente dinero para pagar la renta, otra vez tengo la expresión temer que y nos va a quedar María, María Laura teme que yo no tenga suficiente dinero para pagar la renta. Seguimos con el número 8. A Juan José le encanta que tú, tenemos el verbo cantar, verbo regular, en francés, aunque no pueda entender nada. Esta nos va a quedar. A Juan José le encanta que tú cantes en francés, aunque no pueda entender nada. Muy bien, le encanta que tú cantes. Número 9 papá se sorprende de que yo correr tres millas diarias, vamos a decir, papá se sorprende de que yo corra tres millas diarias también puede ser, mi papá se sorprende de que yo corra tres millas diarias y tengo una expresión sor sorprender de algo que es, eh, expresa una emoción también, número 10, mi entrenador siempre espera que yo bajar unas cuantas libras, que es lo que eh, muchas personas batallamos con el peso. Entonces decimos, mi entrenador siempre espera que yo baje unas cuantas libras, que yo baje unas cuantas libras, muy bien, bueno vamos al tercer, hemos llegado al tercer grupo de verbos y estos eh, verbos expresiones tienen que ver con la duda o con la negación, entonces estas expresiones cuando las encontremos es importante que tengamos en cuenta, bueno manifiesta una duda o manifiesta una negación, entonces vamos a usar el subjuntivo, dudar que, negar que, Creer que, en este caso tengo una pregunta No es verdad que, negación No creer que No estar seguro que Es extraño que Es posible que Es dudoso que Es imposible que Quizás que Quizás en el primero tengo quizás o quizás Es fácil que Tal vez que no es cierto que y es difícil que. Una vez más, vamos a estar hablando acerca de estos verbos o expresiones que eh, manifiestan una duda o una negación. Comenzamos con el primer ejemplo que nos dice, bueno, ya sabemos, completemos las oraciones conjugando el verbo en paréntesis en el presente del modo subjuntivo. Número uno, ella duda que nosotros poder... Luego, llegar a tiempo para la entrevista. Muy bien. La oración correcta sería, ella duda que nosotros podamos llegar a tiempo para la entrevista. Que nosotros podamos llegar a tiempo para la entrevista. Número dos. Ustedes... ¿Por qué niegan que yo tener 10 casas y 5 fincas? Es una, es una pregunta. Bueno, ojalá todos pudiéramos tener 10 casas y 5 fincas. Nos vamos a, la vamos a, a completar conjugando el verbo en su forma del subjuntivo. Diciendo, ¿Ustedes por qué niegan que yo tenga 10 casas y 5 fincas? Muy bien. Eh, cuando estaba viendo esta oración si yo digo ustedes por qué niegan que yo tengo eh, 10 casas y 5 fincas también en, el, en la forma del, del modo indicativo pienso que también suena, suena bastante bien eh, se, se escucha esa forma pero digamos siguiendo la regla la estructura que estamos viendo del de uso del subjuntivo siendo una negación en este caso negación o no duda bueno vamos a usar el modo subjuntivo 3 otra pregunta creen ustedes que ellos conocer a todos sus vecinos de la colonia o del barrio bueno, en algunas en algunos lugares se habla de colonia otros países hablan de barrio por eso eh, pongo las dos expresiones para esta oración vamos a decir creen ustedes que ellos conozcan a todos sus vecinos de la colonia o del barrio que ellos, si está en plural, que ellos conozcan a todos sus vecinos de la colonia o del barrio. Muy bien. Cuatro. Mi hermano no cree que yo poder nadar una milla. Vamos a completar esa oración diciendo, mi hermano no, no cree que yo pueda nadar una milla. Bueno, nadar una milla es bastante y la oración, una vez nos dice mi hermano, no cree que yo es una oración negativa que yo pueda nadar una milla muy bien, 5 no es cierto, oración negativa no es cierto que Ana querer ser modelo esta nos va a quedar no es cierto que Ana quiera ser modelo no es cierto que Ana quiere ser modelo una cosa que mm, veo es que en, entre más uno practique y tenga más oraciones, más ejemplos del subjuntivo, el subjuntivo se va comprendiendo con la práctica. Entonces es muy importante que eh, estemos siempre eh, analizando, digamos, eh, a, digámoslo de esa manera, cada vez que encontremos un subjuntivo. Me pasa mucho que estoy viendo la televisión y digo, esta persona está usando un subjuntivo y de alguna forma justifico la regla diciendo, esto es una oración negativa o está expresando una duda y se, se va entendiendo en, entre más practiquemos entonces, eh, con el uso del subjuntivo yo les sugiero que estemos pendientes de los noticieros de los programas en español que que, que son que sean programas reales, por supuesto donde siempre va a aparecer el subjuntivo y mmm, cuando uno conoce estas estructuras se da uno cuenta de una manera eh, muy clara cómo es que funciona el subjuntivo. También quiero comentar que una vez cada persona maneje el subjuntivo de una forma efectiva, no voy a decir que, es, que sea infalible porque infalible es Dios. Eh, hay muchos errores yo también como educador tengo, tengo mis dudas cuando uso el subjuntivo y tengo que ir a una gramática o tengo que ir al internet o tengo que llamar a algún amigo que también eh, sepa uh, bastante gramática de español y, y tengo que preguntarle porque tengo muchas dudas también obviamente con, con, comento muchos errores a nivel gramatical pero una vez que la persona maneja este modo subjuntivo se puede ver la diferencia del, del, de un nivel digamos intermedio a un nivel ya mucho más avanzado y un nivel de español mucho mejor. Así que la motivación es para practicar en contextos reales, radio, televisión, música, novela, literatura, todo lo que más se pueda con el español. Bueno, vamos al ejemplo número 6. Ellos dudan que nosotros ser secretaria bilingües, el verbo ser que es un verbo irregular también, vamos a decir, ellos dudan que nosotras, en este caso sería femenino, que nosotras seamos secretarias bilingües. Número 7, ella quiere que tú ir, otro verbo irregular, con el director de la escuela. Eh, entonces vemos que en, en, esta, en esta clase estamos empleando mucho los verbos irregulares que en la, en la clase anterior que vimos estos verbos eh, los, los guardé porque sé que los íbamos a usar más adelante bueno, la número 7 nos dice ella quiere que tú ir con el director de la escuela vamos a decir, ella quiere que tú vayas con el director de la escuela, ella quiere que tú vayas, querer que tú vayas con el director de la escuela bueno, en este caso también es un, es un deseo, ¿no? bueno, 8 es mejor que nosotros dormir mínimo ocho horas vamos a decir es mejor que nosotros durmamos mínimo ocho horas, el verbo dormir cambia la O por la U, en este caso, que nosotros durmamos mínimo ocho horas. Número nueve, yo siento que muchos de ustedes, una vez más, el verbo estar en el hospital con el niño enfermo, vamos a decir, yo siento mucho que, es una expresión de emoción, yo siento mucho que ustedes estén en el hospital con el niño enfermo, que ustedes estén con el niño enfermo muy bien 10 juan no cree que nosotros poder contestar todas las preguntas del abogado vamos a decir juan no cree que nosotros podamos contestar todas las preguntas eh, del abogado eh, también mmm, vemos por ejemplo en esta, en esta oración encontramos que es una oración negativa y que además de ser negativa es de duda así que vamos a tener digamos una doble razón para emplear el, el modo subjuntivo continuamos con nuestro ejemplo número 7 Dice: ella prefiere que ellos se poner un buen suéter, botas y un gorro Vamos a decir, ella prefiere que ellos se pongan un buen suéter, botas y un gorro. 8. Ellos no se alegran mucho de que su madre ser la nueva maestra de matemáticas. Verbo ser es un verbo irregular y la expresión no se alegran mucho de, eh, es claramente una expresión de, eh, de emoción. Vamos a decir, ellos no se alegran mucho de que su madre sea la nueva maestra de matemáticas 9 es imposible que todos nosotros caber otro verbo irregular no, no se usa mucho pero bueno es aparece caber en este ascensor tan pequeño vamos a decir es imposible que todos nosotros quepamos en este ascensor tan pequeño que nosotros o que todos nosotros quepamos en este ascensor Bien, 10. Nosotros no creemos que ella vivir sola. También es, es una oración negativa y eh, expresa duda. Entonces vamos a decir, nosotros no creemos que ella viva sola. Que ella viva sola. Muy bien, 11. Es mejor que ellos buscar otro abogado para que les ayude mejor. Bueno, aquí vamos a decir, es mejor que ellos busquen. Otro abogado para que les ayude mejor. Bien. 12. Quizás Luisa llegar tarde. Ella nunca llega a tiempo a ninguna parte. Bueno. Vamos a completar esta oración diciendo. Quizás Luisa llegue tarde. Ella nunca llega a tiempo a ninguna parte. 13. El policía nos sugiere que y el verbo es decir solamente la verdad el policía nos sugiere que digamos solamente la verdad 14 por favor necesito que ustedes me decir dónde puedo encontrar comida para perros Esa oración nos va a quedar por favor necesito que usted me diga que usted me diga dónde puedo encontrar comida para perros bien 15 no creo que nosotros ir a vender nuestras propiedades vamos a decir no creo que nosotros vayamos a vender nuestras propiedades es el verbo ir es un verbo de mucha frecuencia de uso frecuente en el español en, dentro del modo subjuntivo 16 es imposible que ellos obtener ese trabajo porque no están muy bien preparados para el cargo bueno Vamos a completar la oración diciendo, es imposible que ellos obtengan ese trabajo porque no están bien preparados para el cargo. Bueno, muy bien. Ahora, dentro de punto número 4, tenemos algunas expresiones que no requieren el uso del modo subjuntivo y esto se presta, digamos, a cierta confusión, a ciertas dudas, porque... Eh, tendemos, por la estructura tendemos a usar el subjuntivo. Entonces dice, las siguientes expresiones normalmente requieren eh, el uso del modo indicativo, no del subjuntivo, sino del indicativo en las cláusulas subordinadas, es decir, en la segunda cláusula. Estas expresiones no indican incertidumbre, o sea, no indican duda. Por lo tanto, si no indican duda, no necesitamos el subjuntivo, sino el indicativo. Cuando yo digo, es obvio que es cierto que, estar seguro que, es verdad que, creer que, es evidente que, saber que y decir que, una vez más, son expresiones que no indican, eso es lo más importante, no indican incertidumbre, por el contrario, indican certeza, indican seguridad, es obvio, es cierto, estar seguro. Verdad, son puras expresiones de certeza y no de incertidumbre. Creer, eh, bueno, este creer puede jugar como duda. También puede ser eh, una expresión que no indique incertidumbre. Saber y decir. Veamos algunos ejemplos. Vamos a completar las oraciones con el verbo en paréntesis. Yo tengo, número uno, yo creo que ellos poder hacer un excelente trabajo aquí vamos a decir yo creo que ellos pueden hacer un excelente trabajo usamos el presente el indicativo porque aquí no hay duda entonces está el verbo creer que yo creo que ellos pueden hacer un excelente trabajo vamos al modo indicativo ahora es evidente que lo que pasó fue una terrible coincidencia decimos es evidente que lo que pasó estamos pretérito fue eh, modo indicativo el pretérito pasado una terrible coincidencia no necesito el, el subjuntivo 3 es verdad ok aquí hay certeza es verdad que mis primos compraron un apartamento nuevo en cancún es verdad que mis primos compraron un apartamento nuevo en cancún pregunta y está el modo indicativo en eh, tiempo pasado o pretérito 4. La entrenadora está completamente segura que nosotros vamos a ganar el torneo. ¿Vamos a ganar? Nosotros vamos. Aquí está en modo indicativo. <coughs> Presente. 5. Es cierto que todos los niños están muy felices. Es cierto que todos los niños están muy felices aquí no hay duda no hay incertidumbre por lo tanto hay es, hay seguridad no necesito el subjuntivo sino el modo indicativo bueno luego tenemos mi mamá dice que nosotros siempre comer mi mamá dice que nosotros siempre comemos mucho y muy rápido indicativo 7 yo sé aquí hay seguridad yo sé que el caballo es de una finca muy cercana a la nuestra. Son, una vez más repito, son oraciones que expresan eh, certeza. Yo sé que ese caballo es de una finca muy cercana a la nuestra. 8. Es obvio que nosotros ser personas muy optimistas. Vamos a decir, es obvio que nosotros somos personas muy optimistas. Número 9. Ellos creen que yo ser el responsable de todo lo que está pasando ellos creen que yo soy el responsable de todo lo que está pasando y el número 10 yo digo ustedes usted está seguro que yo poder aliviarme con este remedio casero usted está seguro que yo puedo aliviarme con este remedio casero muy bien. Ahora quiero que eh, también hablemos un poco acerca de algunas cláusulas adjetivales. Dice, vamos a ver el caso de algunas cláusulas adjetivales que funcionan de igual manera que un adjetivo. Aquí tenemos estos dos ejemplos. En el número uno digo, yo quiero modelos altas. Aquí hay, hay un adjetivo, yo quiero modelos altas. Eh, y este adjetivo se refiere a las modelos, modelas altas. Usando una cláusula adjetival voy a emplear el subjuntivo con el verbo ser. Yo quiero modelos que sean altas. Esto se refiere a la cláusula adjetival que sean altas veamos otro ejemplo digo necesitamos una casa grande casa es un sustantivo grande va a ser un adjetivo una casa grande también puedo decir necesitamos una casa que sea grande empleándolo como una cláusula adjetival que sea y aquí está el verbo ser en su forma del, del modo eh, subjuntivo necesitamos una casa que sea grande y las dos formas o las dos estructuras son válidas número 3. buscamos una vendedora totalmente bilingüe una vendedora bilingüe ese es el adjetivo y nosotros estamos buscando una vendedora que sea totalmente bilingüe. También aparece como una cláusula adjetival: una vendedora que sea totalmente bilingüe. Muy bien. Tenemos ahora este ejercicio. Completa las oraciones conjugando el verbo en paréntesis en el presente del modo subjuntivo con el verbo ser. Digo, buscamos unas banderas que ser bien grandes y bonitas. Decimos, buscamos unas banderas que sean grandes y bonitas aparecen también eh, la cláusula adjetival que sean grandes y que sean bonitas dos ella necesita un buen esposo que ser amable y comprensivo bueno nos va a quedar ella necesita un buen esposo que sea amable y comprensible o sea ese esposo tiene que ser amable y comprensivo como adjetivos del esposo y nos va a quedar una cláusula adjetival usando que sea el verbo ser en su forma del modo subjuntivo. 3. ellos necesitan unos jugadores de fútbol que ser muy fuertes y ágiles. Vamos a decir, ellos necesitan unos jugadores de fútbol que sean, plural, que sean muy fuertes y ágil, ágiles, fuertes y ágiles. 4 todos nosotros exigimos un gobierno que ser honesto con el pueblo bueno nos va a quedar todos nosotros exigimos un gobierno que sea honesto con el pueblo un gobierno que sea 5 me gustaría tener un perro ser cariñoso me gustaría tener un perro que sea cariñoso un perro que sea cariñoso bueno amigos, hemos llegado al final de la clase número 8, el capítulo número 2, relacionado con el uso del subjuntivo en español. Bueno amigos, finalmente quiero recomendarte que te suscribas totalmente gratis a este canal. También te invito a que comentes y compartas con tus amigos y que me regales un like o un me gusta para, eh, eh, para este video si esta clase fue de tu agrado. También quiero que actives la campana de notificaciones para que recibas las alertas cada vez que subimos un nuevo video. También puedes imprimir el material de esta clase. Te dejo el enlace aquí abajo en la caja de descripciones. Es un documento en PDF en un Dropbox. Bueno, en caso tal de que tengas alguna dificultad con el, con el material, bueno, mándame un correo a rjoven66.gmail.com y me dice Raúl, necesito por favor que me envíes la, la clase o las clases del el material de las clases del subjuntivo y con mucho gusto te lo hago llegar. Bueno, yo espero verte en la clase eh, siguiente, la clase número 9, donde continuamos con este eh, maravilloso tema del de subjuntivo en español. También quiero recordarte mis redes sociales en, en español, para el canal de español en YouTube, en Facebook y en Twitter. Y también tengo un canal de inglés que también aparece en las mismas plataformas de YouTube, Facebook y Twitter. Bueno. Finalmente, deseo agradecer tu tiempo y tu participación en esta clase. Bueno, y espero verte una vez más en nuestro próximo video. Hasta la vista, amigos.